Sí, hola, soy Ramón Nausía, eh, pues eh, yo me dedico al mundo de la comunicación amateur desde hace muchísimos años eh, haciendo radio, eh, comunicación de todo tipo y ahora pues eh, desde hace pues unos cuantos años también eh, tengo experiencia en, eh, en trabajo eh, en política local y, eh, y en trabajos de área de índole comunitaria y, y de, de gestión pública, de recursos. ¿no? Eh, eh, mi, eh, mi conexión con el proyecto Citizens eh, es desde pues, desde que conozco a Pedro Prieto, que es amigo mío de de juventud y seguimos trabajando juntos y comunicándonos proyectos eh, comunes, eh, colaborativos, etcétera, pues desde que surgen y compartimos eh, pues muchas reflexiones en torno a la vida pública, la ciudadanía, y etcétera. Y, eh, y pues eh, cómo no, estar en este proyecto que, que sin duda, pues eh, está cargado de esperanza y, y de un trabajo colaborativo entre todos que que esperemos que tenga sus frutos a nivel a nivel público en la realidad y eh, y como decía eh, pues eh, Paul hace poco eh, tenemos, tenemos ese reto de saber utilizar las herramientas y eso es lo que estamos haciendo, intentar que eh, las herramientas eh, online nos permitan hacer eh, y crear resultados eh, en la realidad, en nuestras, en nuestras sociedades a nivel local, a nivel nacional y, y eh, pues, en definitiva que afecte a, la, a las personas y, y, eh, y a su mejora del bienestar social y, y político. Eh, mis habilidades, como yo os he dicho, pues eh, son más la, la comunicación, las relaciones públicas y pues eh, esa creo que puede ser mi mejor aportación a este proyecto. Es decir, eh, intentar eh, hacerlo visible dentro de las... Eh, los distintos ámbitos sociales a los que pertenezco e eh, eh, intentar también buscar eh, pues, las conexiones con las instituciones, con las, eh, con las distintas asociaciones que puedan eh, interconectarse con él y eh, poderlo darlo a conocer, etcétera Entonces, eh, creo que mi trabajo puede ser más a nivel de, de comunicación y de... Eh, pues... Eh, de, publicar este proyecto en, de forma extensiva para que se unan cada vez más personas a, a colaborar en él y a disfrutar de sus beneficios eh, participando de él y eh, haciéndolo crecer.